se elige una altura de corte en la botella tomamos nuestro asistente de corte hacemos una fisura de un centímetro de largo aproximadamente colocamos la botella en el cortador asegurándonos que la marca quede exactamente encima de la resistencia prendemos nuestra cortadora de botellas esperamos que la resistencia se ponga en rojo y colocamos nuestra botella con la marca inicial hasta arriba calentamos un poco la parte posterior y de ahí procedemos a rotar la botella después de un par de minutos obtenemos el corte de la botella si queremos seguir cortando pues lo que queda de la botella lo podemos seguir haciendo con el mismo procedimiento en este caso vamos a hacer unos cuantos aros de botella para ello necesitamos ir cortando de forma alternativa un lado de la botella y el otro para evitar que ésta se sobrecaliente y los cortes queden chuecos se dan cuenta ahora vamos a cortar el otro extremo que ya se enfrió un poco marcamos colocamos la marca exactamente encima de la resistencia ajustamos el respaldo deslizable prendemos la cortadora y empezamos a girar este video está editado, los cortes toman realmente un par de minutos cada uno para seguir cortando, pues seguimos el mismo procedimiento, buscando el lado que ya se enfrió de la botella, marcamos, colocamos la marca exactamente encima de la resistencia y hacemos el corte. Para informes sobre la cortadora de botella, por favor contáctenos en la sección de comentarios. Gracias y saludos.